Ha pasado más de medio siglo desde que dos atletas negros, John Carlos y Tommy Smith, utilizaron el podio en el que recibían las medallas de oro y bronce los 200 metros, alzando su puño envuelto en un guente negro mientras sonaba el himno nacional. Hace menos de cinco años, Colin Kaepernick, popular jugador de fútbol americano, se negó a cantar de pie el himno de Estados Unidos en protesta por los casos de violencia policial hacia los afroestadounidenses. No voy a ponerme de pie para demostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a las personas de color. El pasado 25 de mayo George Floyd murió asfixiado bajo la rodilla de un policía blanco. Durante 8 minutos y 46 segundos Floyd suplicó por su vida asegurando que no podía respirar. Hoy los ciudadanos de todo el mundo expresan su indignación ante una brutalidad policial que no deja de repetirse y ensañarse con los afroamericanos, con los marginados, con aquellos que menos recursos tienen en muchos países, particularmente en los Estados Unidos. La pobreza, la inestabilidad y la discriminación son las inestables columnas sobre las que se están construyendo nuestras actuales sociedades. La conculcación sistemática de los derechos de los ciudadanos que caen en el saco de las poblaciones marginadas, hoy en día un gran porcentaje de la población, hacen que cualquier día tu vida pueda tornarse en una terrible pesadilla. Lo advierten desde las organizaciones de derechos humanos. La corrupción de las administraciones, corrupción ética como fuente de todos los males posteriores, lleva a un endurecimiento de las leyes penales, a la inequidad del sistema judicial y a la desafección de las fuerzas del orden. La justicia ya no es ciega y mira por el rabillo del ojo a quien juzga. Y las policías de todo tipo, cada vez más, son utilizadas como mecanismos coercitivos de control social. La radiografía de la población afroamericana pre esbozaría un escenario distópico donde el 40% de la población afroamericana viviría por debajo del umbral de la pobreza con unas tasas de paro superiores al 17% de un 51% para la juventud negra con los consiguientes efectos colaterales de marginalidad, economía sumergida e incremento de los índices de delincuencia. Mientras el Gobierno apela al ejército, el pueblo manifiest manifiesta su solidaridad universal. El asesinato de Floyd en Minneapolis, ya siempre grabado en la memoria de la humanidad, es un episodio más de la brutalidad policial que sufren de manera desigual las comunidades negras del país, los marginados de la tierra. Oye, oye, oye, oye, oye, oye.